Vamos a procurar visualizar cómo está el cuerpo. Inhalando profundamente y al exhalar voy a relajar como si en el cuerpo todos los músculos respondieran a esta respiración profunda, liberando tensiones, a veces Voy a visualizar una pomada relajante de paz que aplico en ese lugar sola. así también conecto con este momento presente, con gratitud hacia este ser que soy. en liberarme de todos los eclipses, o no, de la influencia, de cosas limitadas, de temores. Acepto que a veces A veces mi mente se nubla y no veo salida, pero todo eso y sonrisa que en mi mente poco a poco empieza a salir el sol Son es la luz del ser el alma que disipa esos temores esa mm -hmm. negatividad. A B cuando la mente está tranquila es que puedo encontrar soluciones cuando mi mente está en paz puedo percibir ¿Qué es la decisión correcta? necesita para ser feliz. Así. Puedes llevar al alma. De lo que me gusta o no me gusta más allá She's... este estado es natural en mi estado original donde el alma está más allá incluso de los sabores artificiales del calor o frío el alma se desprende de los hilos y expulsión Se disuelven por completo los temores. Se desvanece totalmente la ansiedad. Soy. Nacen Después Ese no es en mi estado natural sin sí. Mm-hmm. en este agradable estado de total seguridad Es naturalmente feliz la libertad. is sintiéndome tan liviano, liviano, volviendo a reconocer ese valor de lo que soy, y viendo la huella no suelto y sigo tomando del rencor como de un pequeñito pensamiento se vuelve como una pequeña travesura mental. fuego, causa, tristeza, me descorazona. Y así se me hace más difícil Con este mi espíritu original, con la claridad absoluta en mi corazón limpio, justo en este segundo especial de mi propia fuerza de voluntad, del poder de mis propios pensamientos, volviendo a retomar esa magia que vivía cuando era mío. la inocencia de la pureza donde cada cosa era un juego cada cosa era simple cada cosa era fácil y divertida y cada día nuevas formas de maravillarme con lo que soy con lo que soy y con lo que es limpiar mi corazón de esta gran Estos años. Y sentí que este es el tiempo, no solo del año, pero de mi propia existencia, donde cierro siglos y abro de nuevo la esperanza de un nuevo comenzar, donde con esa claridad del corazón dejo de pensar tanto y de seguir creando enredos en mi corazón. Regreso a esa hermosa sensación de livianez, de ese júbilo de la pureza, donde el corazón vuelve a reconocer que en este instante de mi existencia hay tantas nuevas oportunidades que emergen en la vida. tanto volver a ser tan liviano como el aire y fluir dejando al pasado donde pertenece y reconocer su jardín de flores de oportunidades de luz y por unos instantes reconocer con júbilo con alegría con satisfacción del sol del conocimiento la fuente superior Dejo que esa energía clarifique mi mente, ilumine el corazón y recargue al alma de esa esperanza renovada, de ese cariño especial solo la fuente de amor suprema me puede dar. de esta luz de amor con que el Ser Supremo llena mi mente ilumina completamente este jardín tan lleno de posibilidades que antes no podía ver. hace sentir que cuando yo mismo pensé que había agotado todas mis posibilidades que había alcanzado mi límite era porque estaba Totalmente mi entendimiento. A ver que hay muchísimas posibilidades para cada alma. que otros toman para ellos o que sus propias decisiones no se basan en escucharse a sí mismos sino que en complacer a los demás habiendo llegado a un rincón oscuro y solitario de su jardín. Pero esta luz brillante intensamente amorosa me permite sentir que todos Humanas. No entiende ni entiendo el enorme potencial de lo que soy capaz, la fuerza invisible de transformarse y volver a empezar cuando vuelvo a tomar mi poder del pensamiento escuchando el corazón limpiando todo esa sombra de dudas, de miedos y liberándome de las piedras que atraparon mi voluntad, liberándome de todas las dependencias. esa fuerza de amor directo de la Fuente Suprema. Atreviéndome con valentía a volver a dirigir mi vida con esa magia imperceptible recibir cada oportunidad, cada nueva vivencia y saber que aún me queda mucho por descubrir, por explorar. Propia existencia es maravillosa, Con esa luz cristalina y brillante de las primeras olas de la alma, tiene ese brillo propio, esperando por despertar, es mi hora de volver a mi sueño, Esa original de felicidad, cuando vuelvo a escuchar, profundamente, mi propio corazón y dando el espacio para que otros sigan también su camino, reconociendo la fuerza del enorme potencial que hay en cada alma humana. Por mayor oscuridad que estén atravesando Es eterno, y aunque a veces se atene, nunca deja de brillar, y al igual que el sol, siempre viene luego de la parte más oscura de la. Cada alma humana tiene ese derecho original de recargarse. original en sí misma, de ser feliz, libre, completa, plena, y yo. ese brillo de esperanza renovada en mí, con esa chispa de júbilo, al igual que en mi infancia, esa maravilla de que cada segundo de la vida tiene algo nuevo para Profunda, tomo conciencia de sentirme bien, moviendo suave. Para cerrar, salió desapego. Así pasará bien esta Navidad, este año. Luego. <risa> Dice: ¿no? Lo que más podemos en práctica en estas épocas. <risa> Dice: Necesitas fortaleza para permanecer libre de la influencia de los demás. El desapego es esa fortaleza. Si no logras permanecer desapegado de las influencias, no serás capaz de mantener tus pensamientos bajo control. Te hundirás así en una espiral descendente hasta que desaparecerá todo rastro de bienestar interno. El primer paso en el desapego es... <ríe> Miren, soltar a ver, todos están desapegados aquí ya. <risa> Primer paso es comprender quién eres como una entidad espiritual, o sea, el alma. Esto te permitirá desapegarte de tu identidad física y de su mundo de pensamientos y sentimientos limitados y apegarte, en cambio, a que sí se puede apegar uno. Entonces, y apegarte en cambio a tu personalidad espiritual, el Ser de Poder y Paz Interna. La vida diaria está llena de desafíos a ese desapego. Por un lado estará tu conciencia espiritual, pero por el otro lado estará la atracción hacia los seres humanos y también hacia todo el mundo material. El desapego no significa separarse de estos, sino que permanecer tan consciente de ti mismo como un ser espiritual y así desempeñar tu función en el mundo. El desapego es, pues, mantenerte centrado en tu propia espiritualidad. Gracias. <laughs>